¿Dónde estás? Scrap Quédate quieta ¿Qué está pasando? Tenemos compañía ¿Otro cazador? Yeah. Algo mucho peor Es un guardián una de las unidades de élite del ejército de Nixmael, realmente muerto. Tenemos suerte porque no nos detectó. Por ahora. No parece una amenaza. Porque se supone que crea la apariencia de alguien débil para atraer a las víctimas. Es extraño. Los guardias no patrullan lugares como estos. Parece que buscan algo. Para alguien. ¿Cómo saben de mí? No tengo idea, pero se está poniendo peligroso. Tal vez deberíamos tratar de atraparlo. Nosotros no tenemos oportunidad contra él. Estaremos muertos antes de que podamos llegar a él. Necesitamos tu espada mágica para al menos tener una oportunidad. Lo haces sonar como lo habías conocido antes. Aquí está una prueba de lo que pueden hacer. Te cortó el brazo. No exactamente. Pero perdí un brazo en un incidente con ellos. No quiero hablar de ello. Vamos. Necesitamos prepararnos para una visita a la vieja pizzería. Dame las coordenadas. ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasó en la pizzería antes de nuestra pelea con Golden Freddy? Quiero decir tú y el Guardia Nocturno. Sentí que estabas a punto de matarlo. solo no lo mataría. Parecías que estarías en alguna clase de trance. Es como que no eres tú mismo. Todo está bien. Solo quería asustarlo efectivamente, nada más. ¿Estás segura de que estás bien? Ya, yeah, estoy segura. Tengo todo bajo control. No tienes que preocuparte por nada. Si tú lo dices. ¿Listo? Comienza la aventura.